El día del pasado miércoles, ¿verdad? El presidente Luis Abinader pues, anunció al país este reajuste, ¿verdad?, en el salario del sector empresarial. Y esto, pues, ¿verdad? Eh, ha causado pues mucha eh, algarabía por una parte y por otro lado también en sectores por ejemplo como sombras, correctamente como todo tiene sus cosas muy buenas y todo tiene sus cosas eh, malas sectores por ejemplo como la micro y pequeñas empresas pues han salido eh, eh, diciéndole o recomendándole al presidente que de alguna manera eh, debe crear como una especie de, de, de incentivo para que estas pequeñas y micro empresas eh, eh, no que estaban en casi en vía de desaparecer, pues no confirmar y ratificar su desaparición. Entonces, esto es una situación, ¿verdad?, que como tú acabas de decir, eh, tiene sus luces y tiene sus sombras. Y Manuel Tejada, eh, que ha tenido, ha elaborado o ha, ¿verdad?, preocupado, eh, sobre todo en esa parte de las micro y pequeñas empresas, eh, con este centro que funciona aquí en la Universidad Católica Nordestán y que tuvo mucho que ver verdad con el soporte de, de esas micros y pequeñas empresas. Que eh, tiene mucho que ver, pues, porque todavía claro, estamos ahí. no, que tiene <risa> que ver, por eso, por eso estoy diciendo que tiene mucho que ver, y que tuviste que ver con muchas que hoy están funcionando, gracias sí. a la asesoría al soporte de ese grupo de hombres y mujeres, del cual tú, fui, tú eres parte, para que sigan funcionando. Y me gustaría, pues, ciertamente, oír, ¿verdad?, la opinión eh, tuya con respecto a, a, a, esta, a este, en este sentido, porque hay que decir que desde 2019, tengo entendido, no se hace ningún tipo de reajuste, sobre todo en el sector empresarial en la República Dominicana. Y este aumento eh, que fue anunciado por el presidente, en común acuerdo con los diversos sectores que, que son los responsables, llámese el, el, el gobierno, el sector empresarial el y los eh, sindicatos, que son los que están representantes de la parte laboral en este sentido. Así que. Eh, quisiera oír, bueno, realmente tu opinión con respecto a esta situación y qué es lo que realmente, cómo que va a impactar este aumento, sobre todo en esas pequeñas y microempresas. Mira, Víctor, comenzando con el tema de, de, de cómo impacta a la Que de las, hecho, BIP perdón, ahí vemos eh, eh, en, la, en sí, la, la, la, la, la gráfica. El, el de, correcto del de, aumento. Del aumento. Eh, lo primero que hemos observado, los diversos conocedores del sector empresarial mi PYME, sobre todo es que el aumento para las micro pequeñas y medianas fue demasiado alto y drástico y el de las grandes fue muy poco significativo y en cuanto al sector empresarial Recordemos que este aumento es solo para el sector fíjate, empresarial. Fíjate algo lo que tú dices, es algo como contraproducente. Sí, ¿verdad? Exactamente. Lo que puede, no lo que puede, o lo, lo que ha generado entusiasmo, alegría, con, verdad sentirse bien porque ha sido significativo el aumento que ha anunciado el gobierno en otro sector. Eh, eh, sienten eso que tú acabas de no, decir. Exactamente. Entonces, Víctor, no solo eso sino que el aumento todavía no cubre la canasta básica más, más barata. Aún en las grandes empresas, que ahora será de 21.500 el, el sueldo, o de 21.000, la canasta básica más barata cuesta 22.600. Es decir, que aún sigue habiendo un déficit de 1.600. Sí, pesos. pero ese es en el sentido ya en la parte de... de, pero, de pero, me, me, el per se del, del sí, salario Exactamente, exactamente. me estás definiendo ya la parte de las micro y pequeñas empresas Pero en cuanto a la micro, eh, eh, pequeña y mediana Por ejemplo, si tú te das cuenta El aumento en las empresas medianas fue de casi el 60% De un 59% Frente a solo un 19% en las grandes Cuando vemos los, la escala salarial En las empresas grandes es muy fácil Que una persona ya tenga ese salario por lo que si ya tú no ganabas el mínimo, no te van a aumentar. Si tú al momento de ahora que toca el reajuste no ganabas el mínimo, pues no te toca eh, eh, ese aumento. Con relación al, al tema ya de la estabilidad de las empresas, ha tocado al, a las micro, pequeñas y medianas empresas el sector empresarial más perjudicado por la pandemia. Es decir, son las empresas no sectorizadas. ¿Y cuáles son las empresas no sectorizadas? Bueno, hay que referirnos primero a las que son sectorizadas. ¿Sectorizadas cuáles son? Zonas francas, industriales, hoteles, construcción, salud. ¿Quiénes son las no sectorizadas? Todas las demás. Me explico ahora. Al sector hotelero no le ha perjudicado el toque de queda, ni la venta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Han estado abiertos. Sin embargo, a ellos no le perjudica ahora el aumento salarial. Eh, el, el tema de la zona franca, las zonas franca fueron las únicas empresas que no cerraron, ni siquiera cuando hubo cuarentena, se mantuvieron abiertas, pero para ellas no hay aumento, hay aumento para la micro, la pequeña y la mediana, que sí estuvieron cerradas, eh, con relación igual al, al sector construcción y diversos otros sectores, que sí permanecieron abiertos y que no les afecta el toque de queda, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un restaurante, o de un bar, que ha estado cerrado por el toque de queda y que la venta de bebidas alcohólicas le perjudicó y también estuvo cerrado y que ahora tú tengas que decirle que tiene que aumentarle un 60% de un día para otro como quien dice a los empleados el salario me entiendes? entonces ese es el impacto el choque más fuerte lo que también provocará aún mayor inflación porque ese microempresario para no desaparecer qué va a hacer aumentar el precio de los bienes y servicios para poder sobrevivir o, en su defecto, disminuir personal para poder cubrir la nómina que éste que, que tiene. En nuestro país, el 98% del tejido empresarial son mipymes, es decir, son micro, pequeñas y medianas. En la provincia de Duarte, casi el 100% de las empresas son mipymes, por lo que este aumento se verá reflejado en gran parte de estas eh, eh, empresas micro, pequeñas y medianas. Pero cuando vemos este aumento en, en medio de una situación donde las MIPYMES han sido el sector, uno de los sectores más afectados y menos ayudado, y menos ayudado, no se le ha dado ninguna ayuda al sector empresarial MIPYMES. Y yo quisiera... Yo que trabajo en el sector, que conozco al sector, yo quisiera que viniera alguien aquí y me dijera, ¿cuánto se entregó de los préstamos a las mipymes, Ni un solo centavo. Vaya aquí a Banca Solidaria, a un lo que le dicen, que ni ellos saben dónde está el dinero, ni ellos saben cuándo se liberó, porque nunca se dio. Usted que tiene una panadería, no le dieron ayuda, no le dieron préstamo, no le dieron nada. Al final lo sacaron de fase, de todos los programas. No hay subsidio ya para nada. Entonces, vienen ahora, le suben eh, el sueldo a sus empleados y usted tiene que aumentarlo, porque si no, viene la TCS y le cae arriba. Entonces, el problema ahí, Víctor, es con las micro, pequeña y la mediana, el problema ahí es que ese sector ahora mismo se encuentra ahogado por la pandemia, totalmente ahogado por la pandemia. Entonces, cuando vemos la empresa grande, que solo se le aumentó un 19%, cuando vemos que es de 21 mil pesos ahora en la empresa grande, tú me dirías, pero en una empresa grande, cualquier persona puede ganar ya 21 mil pesos. Entonces, lo que quiere decir que cuando se ve ahora el reajuste, el aumento, si ya usted no ganaba el mínimo, usted no le van a subir ni un solo chele. Olvídese, que no le van a subir. Y... De igual forma pasa con el sector público. Entendemos que también en el sector público debe haber un reajuste salarial. Pero ¿qué pasa? Los sectores empresariales sectorizados, los que sí son sectorizados, y el sector público, ellos sí tienen excusa y pretexto. Los MIPYME, como no tienen nadie que lo defienda y, y, y siempre le han caído arriba, pues a ellos toda la sal del mundo. Aquí el sector que más se ha ayudado, y entiendo el porqué y sus razones, ha sido el sector hotelero con diversas ayudas, paquetes económicos, pero esas ayudas sí llegan. Los MIPIME, que son el 98% del tejido empresarial y que aportan el 68% de la empleomanía dominicana y el 38,8% del Producto Interno Bruto del país, del PIB, a esos se les olvida porque eso tienen que sobrevivir y tirar para adelante. Bueno, esa es la realidad que vive nuestro país en este momento. No